¡Hola a todos! ¿Cómo están? todos prácticamente todos sabemos que en este mundo está lleno de plagios pero no estoy hablando en los plagios que ustedes hacen en su curso no preferido sino estoy hablando de plagios de películas animadas sí de películas animadas estos plagios son copiados por lo que la original película tuvo mayor éxito y ellos también quisieran obtener lo mismo por eso llegó en ese momento del plagio Además, hoy te traigo un invitado muy especial. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se estén comportando muy bien. Primeramente, yo soy Franco y vengo en parte de GLD8 para acompañarlas en el video de hoy. Sin más que decir, vamos con el Así video. Que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y por eso que hoy te traigo las 5 plagios más escarados de películas animadas. Número 1. Boss Langer. Esta copia, o plagio como la quieras llamar, es producido por Cartoon Network wow, wow, wow, wow, wow. Sí, por Cartoon Network Pero solo copiaron una escena, es la escena de Toy Story 3 Cuando Lotso le quiere sacar información a Buzz Lightyear piensas que de Lightyear original es mejor, dale like Número 2, What's Up esta copia de anime viene de la película animada de UPED, Una aventura en la altura. La copia está basada en un grupo de científicos cuando tratan de flotar un medio de un globo aerostático. No podemos definir de dónde vino, por lo que está el idioma inglés. Es una copia bastante peculiar. Tiene razón Frank. Sí, ¿y ustedes qué opinan? Número 3. Panda Fighter. Como ustedes ya ven el video, pueden decir que posiblemente sea la copia de Kung Fu Panda Y están en lo cierto, esta película animada viene directamente de Brasil En el 18 de noviembre de 2008 se estrenó esta película Pero lamentablemente DreamWorks Works hizo una dura crítica de simulacro hacia la película La animación fue dirigida por Michelle Gabriel Número 4. Bob Esponja Chino. Sin duda, Bob Esponja es la serie con más éxito y también la que nos acompañó en la infancia. Eso es parte de Crecer, Timmy. Pues en el 2012, en la plataforma de YouTube, hacen un video en que hacen chistes con Bob Esponja Chino. Hablándose del gigante asiático, y ahí es donde nace esta serie china. Número 5, Kiara D. Bravi Esta película animada es una producción proveniente de la India pero en esta ocasión Kiara, que supuestamente y claramente es la copia del filme de la película animada Valiente de la producción de Disney realmente en mi opinión es un personaje secundario en esta película animada ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Déjame en los comentarios bueno, eso es todo en este video. Si esperas la segunda parte, dale like y también si quieres más de este contenido, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y también pueden compartir este video con sus amigos, compañeros por todas las redes sociales para que lo puedan ver. Y por supuesto, también si quieres que te salude. Dejo la tarjeta acá en mi antiguo video, donde tú tienes que descubrir el mensaje oculto que está casi por la mitad del video. Y nos vemos hasta la próxima en el siguiente video. Chao.